Es viernes de Nichiyon. okay. Ok. Este, primero que nada, ayer me reventé la frente contra la pared. Esa pared. O sea, la que está ahí. Bueno, me di vuelta y me reventé contra uno de, la, de los pilares que se ve... Bueno, no se ve ahí. Y por eso tengo esto acá. hice mierda! Fui al baño con dolor de cabeza y digo... ¿Qué pasó? Tenía acá terrible golpe. Bueno. E Esa fue... Así resumí mi semana. ¡La concha la no loro. Lo bueno es que es sábado de Nishillón. También, ahora me doy cuenta, recién ahora me doy cuenta Que ahí está yo Y es versión Nishillón también eh, Capítulo 2, 3 minutos y medio Tranqui, ya subí el episodio por si lo queréis ver Por separado, después ver la reacción Y vamos, ahí está nice. Bueno, ahora que lo pienso, sí hice algo en toda la semana Que es el especial 1500 O sea, todavía estoy trabajando en eso Y todavía no llegamos, así que tengo tiempo Pero eso no lo tenían que saber Bueno, no pasa nada Niha, no no ¿Por qué no se da así aquí? Es hermoso. Es hermosa. Mirá se ve hermoso. ¿Por qué no hicieron así Nishiazaki? aquí? No. Kidarin.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 ¡Dungeon <sharp>. y va jodinata! ¡Está tomando de Mina Nohato! ¡Que qué? ¿Qué un Love, love, no dabu, ding. <tose> ¿Cómo ¿No? El culo, ¡Oh, me gustó new... ¿no? yo 목... no Oh, me No <ríe> <me Whoa. ríe> <monks Gale. ríe> <ríe> 優優<笑> <うん。そう>。<笑> 100点。100点。 Me encanta el ending, me encanta cómo está You con cada una, o sea... No lo dije el anterior, me parece. Sinceramente, me encanta que... ¡Me encanta! ¿De verdad esperé todo un año para esto? ¿Un, ¿Todo un, una semana para esto? Y con orgullo. ¿Cómo cambian las cosas, no? De una, de una temporada a la otra, de un año al otro. Por lo general veía anime en... anime LFB, FBLB como, como Cornos se llame Y ahora lo veo en Crunchyroll, ¿viste? como que subí de categoría Ya me agrandé No, de, realmente me sentí como Kasumin En esa época, en esa época no, la primera vez que fui al... A la juntada love liver y me reconocieron Básicamente al día siguiente no podía bajar de las nubes Lo mismo cuando Celestia reaccionó en mi video en conjunto no, de verdad, pregúntele a mi primo. Era incalculable la altura que tenía mi ego. Era impresionante. Pero bueno, Se en su pero No vemos la semana que viene si no me bajan los videos. Vamos a tratar de que no lo hagan, pero si hacen, si lo hacen, no pasa nada. Cualquier cosa, voy a subir la todo el, la serie en un solo video con todas las reacciones también por separado, porque sí. Básicamente. Así que, bueno. Nos vemos en otro momento. Y... Senso Kusichin. Dios soy cara. No, que ok. directo. <risas> y no que era antes. Era ver a <risas>